buenos días buenos días traders traders bueno aquí nos encontramos en el nasdaq ya con la operación dos operaciones vamos 76 dólares ya llegó el primer take profit que tenía definido vamos 40 pips positivos y lo que yo voy a hacer aquí es cerrar voy a cerrar una de las operaciones voy a esperar a ver si sube a 40 dólares si no sigues el canal de telegram ahí es donde llevamos 39 es donde estoy enviando las actualizaciones recuerda que constantemente todos los días estoy tratando de subir una clase diaria aquí al canal de YouTube, ¿por qué voy a cerrar una operación? porque no voy a dejar mi dinero en juego, además de eso tuve una pérdida de aproximadamente 30 dólares, entonces la voy a recuperar con esta ganancia de aquí y la otra la voy a dejar correr un poco más, es importante porque esto se llama gestión de riesgos ¿listo? Entonces voy a completar aquí la operación 40, cierro y vamos a esperar, luego les voy a desglosar cómo tomé la entrada. También váyanse a ver el análisis, después de que vean este video, váyanse a ver el análisis anterior del sp500 ahorita estoy operando pues el nasdaq porque me da más pips pero es lo mismo que está pasando en el sp500 entonces vamos a esperar a que se complete hasta arriba bien traders ya ha pasado dos horas más o menos desde que les mostré el primer beneficio que tomé estoy dejando correr la otra operación este era el primer take profit porque tomé los beneficios ahí es importante tomar eh, los beneficios es importante tener primer take profit y segundo take profit puse dos operaciones el día de ayer había perdido 40 dólares en operación 40 dólares entonces debo asumir que perdí esos 40 dólares y aquí fue donde tomé los beneficios de esos 40 dólares para recuperarlos lo que ya estoy haciendo aquí es operar sin riesgo alguno y mi take profit son aproximadamente 65-70 pips Estoy grabando una vez este video porque debo salir, debo hacer algunas cosas y pues quiero mostrarles cómo es que yo pongo el primer take profit que era en el dinámico que les había mostrado en el, en el techo dinámico que vemos aquí que era este lado de aquí esta zona de aquí saco mis primeros beneficios ahorita estoy esperando Estoy operando en break even, es decir, sin riesgo alguno y voy por otros 65 pips. Como ustedes ya siguen mi cuenta auditada en Telegram, si no lo haces, pues ve aquí abajo, ahí encuentras la cuenta auditada. Yo ya iba al 14% de la cuenta, presta mucha atención a esto. Pierdo 40 dólares, me queda el 10% de mi cuenta. Ahorita vuelvo a recuperar esos 40 dólares, vuelvo a subir al 14%. Y ahorita con estos 65 pips, posiblemente que va a llegar hasta acá, miren con la fuerza que va el mercado, me va a dar otro 6%, es decir que ya voy a llevar el 20% de mi cuenta. Esto es gestión de riesgo, es algo más psicológico, obviamente tiene que ver con la acción que está haciendo el mercado a nivel estructural, institucional, que todo eso se los explico más de cerca en la sala de trading en vivo, pero entonces yo debo, cuidar mi cuenta, debo cuidar mis beneficios, debo cuidar mi psicología, ahora, otra cosa importante, no porque haya ganado 40 dólares ahorita, voy a sacarlos y me los voy a gastar en una pendejada ahorita, no porque esto es un negocio, debo dejar mis 40 dólares aquí, como explicaba en la sala o a los estudiantes que ya están dentro, recuerda que todavía no abro los cupos, lo voy a abrir solo por Telegram, por eso te digo que me sigas en Telegram, ahí explico que uno se debe pagar a final de mes, si yo llevo el 20% de mi cuenta, esto ya gestione riesgo, ya hice un video sobre gestión de riesgo, ve y míralo aquí en el canal de YouTube, estoy subiendo todos los días una clase diaria, para empezarte a acostumbrar psicológicamente y para empezarte a explicar la metodología antes de abrir, de la, antes de abrir la sala de trading en vivo. Entonces, si yo tengo el 20% de mi cuenta, no me voy a pagar a fin de mes el 20%. Esto es una mentalidad que te ancla a ser esclavo de la gráfica, que tu negocio no crezca, a que ya o sea, son tantas cosas. Yo lo único que voy a hacer acá es que si me pago, me pago solo un 5%. O un 7% como mucho. Lo demás se lo dejo porque con este 20%, con este pedazo de 20%, digamos que yo a fin de mes saco el 5%, ¿sí? Me queda el 15% en la cuenta para trabajar al siguiente mes. Es decir, yo ya me estoy apalancando con mis beneficios y no me estoy apalancando con mi cuenta. Ahora, tampoco voy a coger los 15 dólares. Los, el 15%, perdón, el 15% y lo voy a arriesgar todo en una operación y, o sea, no tiene sentido no tiene sentido de inversión realmente no tiene sentido voy a coger solo un 2% como máximo un 3% y voy a trabajar con eso en el, en el siguiente trade cuando ya levante esto esta oportunidad con un 2-3% y me haga digamos el 5% en una operación que me salga positiva ¿sí? Gestión de riesgo lo expliqué en el video pasado lo puedes ir a ver cuando termines este video por favor mírate todos los videos que he estado subiendo en toda la semana porque es ahí cuando vas a entender cómo funciona la metodología, cómo funciona la psicología, cómo funciona la gestión de riesgo, cómo funciona en realidad un negocio. Yo me voy a apalancar solo con este 5% y el 15% lo voy a dejar de rentabilidad del mes pasado. Ahí estoy nutriendo a mi cuenta para que se vuelva más grande y luego en cada trade pueda apalancarme más. Es un negocio, traders. Es un negocio. No es gastar el dinero como, como lo haría una persona que es un empleado que gana y gasta, gana y gasta. No. Es un negocio que tiene que ir creciendo poco a poco, constantemente. ¿Sí? El otro 5% ya me lo gasté en mis gastos del mes. Me hago entender. Luego esto, tengo cinco oportunidades de negocio. Que eso ya lo expliqué en el video pasado. Y empiezo a hacer crecer otra vez para llegar a un 20 a un 30% en el mes. Si sí se puede lograr, esto lo explico dentro de la sala de trading en vivo. Hay semanas que, en las que uno no va a operar. Yo solo he puesto dos operaciones, o sea, he hecho dos, dos oportunidades de trade esta semana. Yo creo que esta es la penúltima. Pero yo me apalanco con mis beneficios. Yo no me apalanco con la base de mi cuenta. Ese es el peor error que puedas hacer como inversionista. Tú no puedes venir con una mentalidad de, de empleado, de persona que gana y gasta, a querer hacer trading. Porque te vas a ir contra... O sea, te vas a chocar súper duro. A mí ya me pasó, traders. Yo era de esos que tenía generaba el 15% y me lo gastaba todo y mi parte psicológica tambaleaba porque ya no me estoy apalancando con beneficios sino con la base de mi cuenta pilas con todo eso, son cosas por las que yo he pasado y ya las he superado entonces por eso les estoy diciendo, es un negocio, el negocio tiene que crecer tú tienes que entenderlo, no puedes estar hablando de tus números a todo el mundo porque la gente, te va, la gente te va a desalinear porque no entienden cómo funciona un negocio. Miren con la fuerza que va el mercado aquí. Ya había hecho el análisis anteriormente del SP500 que tiene correlación con el Nasdaq. Si no te lo has visto, busca en Telegram, Trading Institucional Oficial. Mira, mira, mira la fuerza. Mira que si yo me voy a H4, estos son noticias a favor de la tendencia mayor boom boom vamos por esos profit no hay avaricia tomo mi primer take profit boom me pongo en break even estoy operando sin riesgo para ir por la otra oportunidad que son 65 pips ya ahorita como les digo yo ya voy a tener el 20% de mi cuenta te la voy a mostrar por telegram yo estoy haciendo yo estoy reportando ahí los beneficios que estoy teniendo constantemente de la cuenta auditada, cómo va mi cuenta auditada, cómo va, para que tú veas que es posible estos beneficios, porque yo sé que muchos traders te dicen que es imposible. Yo he hecho lo necesario, me he educado lo necesario, he pagado mentorías. He estudiado un chingo de tiempo para poder obtener estos beneficios. Ahora me tengo que mantener, por eso tengo que cuidar mi negocio, tengo que cuidar mis beneficios. Yo ya me caí una vez, no me puede volver a pasar, porque entonces no estaría aprendiendo, estaría repitiendo el mismo patrón. ¿Listo? Entonces, traders, ahí se va a completar. Si ustedes quieren ver los beneficios, vayan al canal de Telegram. Recuerden que todos los días estoy subiendo una clase diaria acá. Recuerda también ver el análisis del SP500, del por qué tomé esta entrada. Recuerden ver todo eso. ¿Listo? Dale like al video. Compártelo con, estos, con otros traders que yo sé que están confundidos, están perdidos, están cansados, están frustrados de perder dinero. De buscar aquí, de buscar allá, de teorías, de nuevos patrones, etc patrón pollito, el patrón triangulito y tráiganlos para acá donde está la fractalidad del precio para yo ayudarlos a elevar al siguiente nivel recuerda que en la sala de trading en vivo vas a tener coaching conmigo en vivo, listo ya estoy preparando todo estoy alistándome todo, todo para darles los, lo mejor de mí a cada uno de ustedes entonces nos vemos en la próxima clase el día de mañana dale like al video, dale like al video cualquier pregunta me la deja saber aquí abajo en un comentario un abrazo y nos vemos próximamente.